propuesta por el Instituto Social del Mercosur y presentada durante la presidencia pro Tempore del Paraguay como respuesta a la necesidad de nuestros países y comunidades de superar desafíos y situaciones inéditas en el campo socioeconómico y político. La crisis ocasionada por COVID-19, las migraciones masivas, las protestas sociales, los desequilibrios económicos cíclicos, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, el cambio climático y otros fenómenos actuales requieren ampliar las capacidades de identificar, compartir y evaluar experiencias para buscar respuestas para la acción pública efectiva. El diálogo de Asunción busca generar un espacio virtual también presencial de promoción e intercambio de conocimientos que permita consolidar un recorrido práctico de reflexión, intercambio de buenas prácticas, decisión y actuación. Diría que la iniciativa de diálogo de Asunción para la Agenda Social y la Agenda 2030 que hemos dado a denominar el DAS, eh, tiene un primer componente de de todo diálogo que es que se construye de abajo hacia arriba. El diálogo debe ser eh, de todos y para todos eh, y debe ser un espacio democrático eh, que integre y no que excluya. Por lo tanto, el diálogo es para el sector civil, es para el sector privado, es para el sector público, es para la academia, y todos los etcétera que, que se puedan integrar, ¿verdad? El segundo elemento es Asunción. Nosotros estamos en Asunción como Instituto Social, ¿verdad? Asunción, desde mi perspectiva y desde la nuestra, de lo que hemos venido discutiendo en el Instituto, eh, va a tener este componente que yo decía, ¿verdad? De cercanía territorial en la recuperación. Estamos en un eje central, ¿verdad? Y Asunción tiene esa característica que me parece va a ser muy importante, eh, no solo para la recuperación, sino para la proyección regional. El diálogo de Asunción se desarrollará a través de tres actividades, una reunión anual, los foros virtuales públicos y los foros virtuales especializados. La reunión anual y los foros virtuales se basan en la consigna acciones basadas en experiencias, buscando a través del diálogo, el intercambio y la cooperación entre actores sociales, económicos y políticos, identificar acciones públicas efectivas a partir de las experiencias de sus propios protagonistas. Los foros se organizan en cinco temas. Fronteras, territorios y movilidad humana. Innovación y tecnología social clima, vida saludable y nuevas generaciones, educación y futuro del trabajo, empresas y responsabilidad social. Son todos temas que agrupan distintas este, cuestiones sociales, económicas, culturales, y que nos van a permitir trabajar de una manera integral. Son temas pensados para hacer un poco temas nuevos, espacios nuevos, Pensamos que de alguna manera eh, van barriendo toda la temática de la agenda social actual y de la Agenda 2030. Creo que eh, tenemos eh, que poner en valor la integración regional porque si hay algo que mostró la pandemia es que solos no podemos. Es muy importante lanzar estos espacios. Es realmente vital poder tener eh, momentos y lugares como estos donde la reflexión sobre las cuestiones que nos interesan se puedan realizar. También es importante poder escuchar otras ideas y tratar de entender el mundo en términos de estas corrientes. Hay una evolución permanente que muchas veces eh, los actores nos, nos, nos cerramos a estas ideas nuevas porque tendemos a entender el mundo en términos de repetición. Y lo cierto es que, como quedó patente en los últimos meses, la realidad siempre termina superándonos y siempre trae condimentos nuevos a los que uno tiene que acceder y sobre los que uno tiene que hacer esa labor de reflexión permanente.